Muy buenas tardes, les eh, damos la bienvenida a esta segunda videoconferencia sobre responsabilidad social universitaria y la docencia. Eh, mi nombre es Francisco Amador, soy el coordinador del programa de aprendizaje y servicio de la Universidad de La Laguna y estamos hoy en un curso sobre aprendizaje y servicio, aprender prestando un servicio a la comunidad y contamos con la presencia de François Valé, director educativo de la Unión de responsabilidad social universitaria eh, latinoamericana para hablarnos precisamente de la relación de, entre la, el, el concepto de responsabilidad social universitaria y lo que implica ser un docente responsable. Eh, sin más, agradecer la presencia de François Valle que eh, pues, a continuación va a hacer su presentación. Gracias, François. Gracias, Francisco. Vamos a, a, a seguir con la presentación, concentrándonos efectivamente uh, en el tema de uh, la, el aprendizaje basado en proyectos sociales, en desafíos sociales, como lo estamos este, entendiendo desde Úrsula. Si podemos pasar a la, la, la diapositiva. <coughs> Gracias uh, Cristina. Entonces la, la construcción de proyectos sociales ¿no? desde la universidad, uh, en mi humilde opinión, debería ser tan importante como la construcción de aulas y el diseño de las uh, mallas curriculares, ¿no? Uh, porque esos proyectos sociales van a permitir tanto el aprendizaje estudiantil como la investigación acción en y con la comunidad ¿no? y el desarrollo uh, local sostenible y transformar finalmente uh, más allá de los límites uh, para retomar la, las palabras de la UNESCO de la educación superior en el siglo XX, uh, uh, transformar la, la universidad en, una, en un actor local, regional, nacional y, y global, uh, que tenga muchísimo más vigencia y muchísimo más pertinencia y calidad al momento de uh, formar los profesionales y de elegir uh, las, uh, lo, los conocimientos que merecen ser uh, impartidos, ¿no? Entonces, este, uh, me parece que es un, uh, es un gran uh, propósito, que es un poco las fotos que he puesto ahí, uh, cubre tanto los espacios físicos, aquí tenemos un campo de permacultura, uh, lo, los lugares uh, no, no tradicionales donde podemos uh, trabajar, los salones de clase que ya hemos... Uh, botados, sillas y, y, y, y mesas uh, para poder hacer uh, otra cosa y uh, los espacios uh, laboratorios donde podamos uh, trabajar, al igual que uh, trabajar con uh, personas que no suelen ser consideradas uh, dentro de la, de la academia. O sea, lo que llamamos aprendizaje basado en desafíos sociales, que es la meta 4 uh, del modelo que Úrsula, uh, le, que les he presentado, ¿no? Uh, viene a la confluencia de cuatro grandes fuerzas que deben de trabajar juntas, ya que, como hemos visto, la responsabilidad social, ya que es social, es siempre una corresponsabilidad entre muchos actores, muchos temas y una visión 360 uh, grados de nuestro mundo entonces la universidad aporta una dinámica de, de solución a que a un entorno de vulnerabilidad los problemas por resolver uh, que obviamente bueno en américa latina uh, ni siquiera se necesita salir de la universidad para encontrarse con los problemas sociales ya que los tenemos adentro ¿no? La evolución científica al cual está ligada la universidad aporta oportunidades, obviamente, de, de soluciones que la universidad va a ser la bisagra para que esa evolución científica tenga una incidencia social directa para responder a las vulnerabilidades. Todo eso dentro del contexto de los desafíos de la agenda internacional, que en este caso la nuestra en este momento es la agenda 2030 de los 17 ODS, que obviamente conocen, no quiero uh, insistir uh, en eso, pero son magníficos los ODS para la universidad porque como son Multitemáticos, ¿no? Multidisciplinarios, uh, ninguna uh, facultad, ninguna carrera universitaria puede sentirse muy alejada uh, de uh, algunos o todos uh, esos uh, esos ODS, ¿no? Entonces, dentro de ese cruce, si ponemos los ODS en el centro de nuestra uh, atención, uh, tenemos a diversos uh, actores que deben de corresponsabilizar y trabajar juntos. La universidad, a través de su política integral de RCU, su investigación de acción y su aprendizaje basado en proyectos sociales, se asocia con la sociedad civil organizada, las empresas grandes y medianas y las cooperativas, ¿no? y uh, la agenda de desarrollo de, y las políticas públicas del gobierno nacional, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, para trabajar uh, esas diversas uh, temáticas en uh, experiencias de enseñanza-aprendizaje reales, Uh, donde vamos finalmente a trabajar el aprendizaje basado en problemas, pero no cualquier problema, un problema real, de una comunidad real, uh, de un mundo real uh, que vamos a tratar juntos de, de solucionar y en eso uh, se da el proceso académico de selección de los conocimientos pertinentes, producción de nuevos conocimientos y ...transmisión, elaboración, uh, uh, procesamiento de esos conocimientos por parte del estudiantado. ¿no? Tenemos uh, dentro del modelo Úrsula uh, la, dos, dos rutas finalmente que uh, proponemos a las, a las universidades. Una ruta interna de cambios y una ruta externa de, de cambios... Partiendo de algo fundamental, que es lo que yo llamo un laboratorio de innovación pedagógica y social, LIPS, ¿no? los labios en, en inglés, ¿no? um, ese, ese laboratorio hay que concebirlo como el encuentro, como el encuentro docente. La, me, me parece, más pasa el tiempo, más me aseguro de que el enorme problema de, de, de frenos uh y de dificultad de cambio en la universidad viene del hecho de que estamos aislados ¿no? la, los docentes, las docentes uh, están uh, aisladas, atomizados uh, todas y todos eh, eh, en su asignatura, en su curso en su facultad, en su, en su laboratorio y, y, y uh, hay demasiado pocos encuentros entre uh, la, la, la, la, el mismo personal docente. Y obviamente eh, ese aislamiento uh, se, se multiplica cuando nos aislamos en la Torre de Marfil frente a los actores externos y frente al mismo estudiantado uh, que, con el cual no nos vinculamos lo, lo suficiente. Entonces, en ese laboratorio de innovación biológica y social podemos concebir muchas cosas. A través de una ruta interna, hacemos el autodiagnóstico de RCU, investigamos en y con nuestra comunidad universitaria y practicamos el aprendizaje basado en proyectos sociales desde las facultades, ¿no? Y con una gestión administrativa y académica permanente para lograr que lo que llamamos la U3S, una universidad saludable, solidaria y sostenible. ¿no? Uh, empoderando nuestra gente, empoderando el estudiantado, la administración, los, los no docentes son, son personas uh, esenciales al, al buen vivir dentro de la, de la universidad uh, y obviamente uh, la RCU no, no, nos ofrece indicadores de, de, de progreso para trabajar todos los temas de, uh, qué sé yo, uh, uh, trastorno musculoesquelético por demasiadas horas uh, alrededor de la, de la computadora, uh, comunicación interpersonal ese, asertiva, este, uh, democratización de la toma de decisión este equidad de género en los puestos directivos, etcétera, generación de, uh, uh, de, de comida mediante permacultura en el campus para uh, autonomizar la, la comida que se ofrece en uh, las cafeterías del, del campus, hay mil posibilidades uh, y, y obviamente uh, hay, hay, hay mucha creatividad que se puede desarrollar aquí. Y obviamente la ruta externa es con uh, convenios de cooperación con actores externos, donde hacemos lo mismo, investigamos en y con la comunidad externa, practicamos el aprendizaje basado en proyectos sociales y gestionamos los proyectos para los ODS, ¿no? Uh, y entonces vivimos esa universidad como agente de desarrollo sostenible, pensando siempre en escala, el escalamiento, ¿no? Yo, yo veo, veo en América Latina hay, hay, hay muchísimos proyectos pilotos muy buenos, soluciones encontradas a grandes problemas muy buenas, que se quedan en la fase del prototipo, la fase del piloto y no escalamos. ¿Por qué? Porque no sabemos asociarnos. No sabemos asociarnos con muchos actores o no pasamos de uh, la, la, la, la, la gran idea que, que dentro de la universidad a la política pública, ¿no? Para que esa gran idea otra vez se vuelva ley, se vuelva proyecto político, se vuelva uh, sustentable, financiable a gran escala, etcétera, uh, etcétera. Qué pena. Entonces, las etapas de, de, de un proyecto social, no bueno, no, no voy a decir nada, nada nuevo a ese, a ese nivel, no ustedes lo, lo conocen como yo, la, la, la preparación del proyecto, su realización y su, y su evaluación. no uh, Dentro de, de cada una de esas etapas tenemos obviamente la fase diagnóstico, las alianzas tan importantes que hay que hacer, Motivación de los actores, sumamente importante. Una vez que logramos esa motivación, yo diría que el 90% del proyecto uh, está, está garantizado, ¿no? En la ejecución, trabajar mucho la escucha, la acción correctiva, porque obviamente nunca vamos a realizar lo diseñado, sino que se va a realizar otra cosa, ¿no? Y, y, y esa cosa que se va a realizar, acompañarla, monitorearla, coordinarla, la celebración, sumamente importante cuando terminamos una etapa del proyecto, celebrar con los actores hacer la fiesta, que todo eso sea, sea placentero, es sumamente importante, aunque sea una fiesta virtual en las condiciones actuales de, de, de la COVID, ¿no es cierto? Y obviamente las etapas de evaluación, medición, sistematización, publicación de resultados, no nos olvidemos uh, de nuestras metas de publicación uh, universitaria, como no, uh, pero lo, los hacemos no aislado para hacer un paper, para cumplir con lo que quiere la revista norteamericana, sino que lo hacemos sobre los resultados de algo que hemos hecho en nuestra comunidad en forma uh, pertinente. ¿no? Los inputs de los proyectos, como siempre, las necesidades del contexto, las necesidades curriculares y las buenas prácticas anteriormente uh, conocidas, ¿no? Trabajando sobre todo la investigación de frontera. ¿Qué innovaciones uh, tenemos en la, en la frontera que nos puede inspirar para que ese proyecto social sea una innovación social? Y obviamente los outputs, la mejora curricular y pedagógica, la satisfacción de expectativas sociales, el emprendimiento de, de, de, de, de nuevas uh, soluciones, nuevas políticas públicas, prestigio y ejemplaridad uh, para uh, nuestra uh, universidad. Y obviamente los alumnos, uh, las alumnas que pasan por el aprendizaje basado en proyectos sociales este, uh, son mucho más ágiles uh, después y uh, encuentran trabajo uh, mucho más fácilmente, incluso muchas veces en el mismo contexto de los proyectos que han vivido y que han sido placenteros para, para ellos, ¿no? Dentro de las exigencias para que un proyecto social sea un proyecto social socialmente responsable, ¿no? tenemos, creo yo, esas seis dimensiones muy importantes. Primero, la integración, que los proyectos sociales dejen de considerarse como un voluntariado extracurricular marginado y se integran plenamente en la formación profesional y en la uh, vicerrectoría de, de, de investigación, en las líneas de investigación de la misma universidad. Por ejemplo, que integren a estudiantes de, de maestría. ¿no? Innovación proyectos sociales que integran procesos de investigación, más desarrollo, más innovación, más empresarial, ¿no? Proyectos sociales co-creados con la contraparte externa, sumamente importante, ningún proyecto social uh, caído de, de, del cielo uh, y donde la contraparte es solamente beneficiaria, uh, ninguno de esos proyectos va, va, va muy lejos y, y logra tener impactos ¿no? porque nuestros proyectos sociales deben tener impactos internos a la universidad y externos, medibles y escalables. Por eso deben durar lo que tienen que durar. Un proyecto social debe uh, durar lo necesario para resolver el problema que se plantea y no necesariamente es el semestre académico, pocas veces es el semestre académico, normalmente dura más y ahí está todo el arte de retomar semestre académico tras semestre académico, el problema donde le hemos dejado al semestre uh, anterior con los nuevos estudiantes. ¿no? Y finalmente la publicación, un proyecto social um, de impacto va a dar lugar a una discusión pública y publicación uh, académica Ojo, en la difusión pública pensemos en un sinnúmero de, uh, de, de, de propuestas que hoy tenemos, como por ejemplo un video corto en YouTube que va a permitir a públicos no académicos disfrutar de los resultados del, del proyecto. ¿no? Una cosa que es muy importante no hacer es dispersarse. No, yo veo muchas veces en universidades latinoamericanas la RCU impuesta desde arriba y se dice, ya pues, cada docente ahora en el sílabus de tu, de tu curso una actividad de responsabilidad social. Entonces el pobre profesor, la pobre profesora se rasca la cabeza y uh, tratar de encontrar una actividad que va con el sílabo, su la asignatura, la, la materia que hay que enseñar. Todo eso desemboca en actividades muy pequeñas, obviamente, porque la asignatura es muy pequeña, y en pequeños microproyectos muy dispersos, no uh, sin ningún plan uh, coherente. Entonces, eso la verdad que yo no les aconsejo para nada. Y es un peligro que cierto aprendizaje-servicio muy generado de modo muy atomístico ¿no? eh, puede conducir a esa, a esa dispersión. Más bien, la idea es que la política de institucional y el modelo educativo de la universidad se alineen con las líneas de investigación las alianzas, los convenios eh, con los cuales la universidad trabaja y que podemos tener un proyecto ¿no? conformado por muchos docentes desde varias facultades que todos van a trabajar sobre ese mismo proyecto. ¿no? Entonces, en lugar de tener docentes dispersos en uh, 100 proyectos, uh, docentes concentrados en pocos proyectos en toda la universidad, pero proyectos multidisciplinarios y que van a tener impactos. Eso es lo que uh, me parece es la, la, la, la gran meta, el, el gran cambio uh, que una proyección social, socialmente responsable está uh, aportando, ¿no? ¿Por qué? Vamos de menos a más en, en responsabilidad social universitaria. Lo de menos es un aprendizaje basado en problemas, ¿no? El estudiantado se enfrenta a la solución de un problema artificialmente diseñado, ¿no es cierto?, para el propósito de aprendizaje del curso no hay vocación de ayudar a nadie, solamente hay vocación de que el problema sirva para entregarle la nota al estudiante y resolver la tarea académica, ¿no? Entonces, el peldaño siguiente es el aprendizaje servicio, donde el estudiantado se enfrenta durante el curso a la solución de un problema real, acotado, que va a ayudar efectivamente a personas y que a la vez cumple con los propósitos de aprendizaje del curso. ¿no? Entonces, el servicio se ciñe a los límites temporales y temáticos del curso y al salón de clase. Ahí está el problema. Es un solo uh, docente que hace su proyecto de aprendizaje uh, servicio con sus alumnos. ¿no? Entonces, la comunidad beneficiaria externa puede ser más o menos involucrada en el diseño y e ejecución de las acciones previstas según la, la, el don de gente y la pericia uh, del docente encargado para trabajar primero con la comunidad y, y, y hacer que bus uh, aprendizaje y servicio vayan, vayan de la mano, pero no es fácil. <coughs> Cuando pasamos al aprendizaje basado en proyectos sociales, el estudiantado de varios cursos, ahí está el tema de la interdisciplinariedad, se enfrenta a la solución de un problema real complejo, acotado siempre, en beneficio de su aprendizaje y en beneficio de la sociedad. Gracias a un proyecto diseñado entre varias facultades y socios externos, intervienen varios docentes en sinergia, estamos conformando una Comunidad de aprendizaje mutuo a lo largo del tiempo necesario para lograr resultados significativos, ¿no? Varios semestres académicos que van a ser encadenados por el proyecto. Entonces, es el proyecto que va a diseñar la secuencia de los semestres académicos, lo que uh, cambia obviamente nuestra visión uh, tradicional de, uh, la, de, del programa curricular. ¿no? Y finalmente, el, el, el peldaño mayor es el aprendizaje basado en desafíos sociales, donde los ODS mismos se integran a los programas curriculares, buscan a la vez formar y solucionar problemas sociales, esos programas, <coughs> Buscan solucionar desafíos mediante proyectos innovadores. Entonces, el estudiantado participa en muchas comunidades de aprendizaje mutuo durante su cursus uh, universitario, con socios internos, con socios externos. Los proyectos se hacen macro ¿no? uh, y se encadenan y escalan a lo largo de la carrera y de modo transinstitucional, porque uh, obviamente a este nivel trabajamos con muchas uh, instituciones fuera uh, del, del ámbito universitario y, y es por eso que uh, solamente a nivel de uh, enfrentar y aprender uh, basándonos en desafíos sociales podemos decir que la universidad sí tiene uh, impactos. Uh, positivos, más allá de, de, de formar a profesionales. ¿no? Entonces, sobre el impacto social, tomamos un ejemplo, aprendizaje basado en problemas, ya pues, un curso de ingeniería mecánica y el profesor uh, da como tarea a sus uh, estudiantes uh, diseñar una procesadora de café. En el aprendizaje y servicio uh, se hace un diseño y prototipo de la procesadora de café solar ¿no? para la cooperativa cafetelera San Pedro, de la, de, de la zona adyacente a la, a la universidad, como una actividad solidaria dentro del curso de ingeniería mecánica. Entonces, los alumnos visitan a la cooperativa, los responsables de la cooperativa participan en el diseño, se entrega el prototipo a la cooperativa al final del curso. Entonces, hemos hecho un aprendizaje en servicio. Cuando pasamos al proyecto social... ¿No? El proyecto sería, por ejemplo, Desarrollo Económico Sostenible de la Cooperativa Cafetelera San Pedro. ¿no? Entonces, ahí se pasa un convenio institucional con la cooperativa. Participan varios docentes, no solamente de ingeniería mecánica, sino de ingeniería ambiental, administración de empresas, estudiantes de maestría, etcétera, lo que fuera. Y hacen un diagnóstico integral de la cooperativa, el proyecto uh, de uh, nueva procesadora de café solar Cambia el modo de producir, desemboca en, qué sé yo, una certificación de café orgánico, fair trade, etcétera, etcétera. Desemboca en otros proyectos de diversificación de productos no tradicionales, cuidado medioambiental de la zona, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez más uh, docentes se unen a, a, a, al proyecto, se miden lo, los resultados y obviamente la universidad se involucra, ¿no? En el aprendizaje basado en desafíos sociales, como etapa terminal, ese macro proyecto de desarrollo sostenible y diversificación económica se aboca a la región cafetela, cafetalera donde se sitúa San Pedro, estoy pensando, por ejemplo, en el eje cafetero de, de, de Colombia, para la diversificación económica, no solamente producir café, sino diversificar la actividad económica. Entonces. Ahí hay convenios con los municipios, otras universidades, empresas locales, uh, ONGs, ¿no? organizaciones de la sociedad civil, gobierno regional, etc. Todas las facultades intervienen permanentemente. Hay una política de RCU, una línea de investigación sobre eso. Uh, el abordaje es integral, no se miden los impactos y se proponen políticas públicas uh, para... Uh, la, ...solucionar los problemas que hemos, que hemos encontrado. Lo que hace que a nivel de la pertinencia educativa, fíjense, en el aprendizaje basado en problemas... ...ustedes tienen una actividad interesante y compleja para el estudiantado que va a desafiar su creatividad, nadie lo duda... ...pero el docente controla la totalidad del proceso de aprendizaje, él sabe uh, cómo uh, se tiene que encontrar el resultado final y uh, puede evaluar el desempeño de cada estudiante para atribuir la, la, la nota. Todo está bajo control, no salimos de la zona de, de, de confort. En el aprendizaje servicio salimos de la zona de confort, ¿no? pero la actividad es súper motivadora para el estudiantado, es memorable en general, ¿no? Uh, va a haber el encuentro con los comuneros, un conocimiento experiencial de la problemática social, uh, se va a desportar posiblemente vocaciones de servicio y de desarrollo más allá de la, de, del curso de ingeniería mecánica, el docente tiene más un papel de motivador, de guía, para un proceso de aprendizaje que va más allá del sílabus, que va más allá del programa, porque obviamente múltiples habilidades blandas van a ser este, eh, trabajadas, eh, como primero escucharse, trabajar en grupo, coordinar, eh, todos esos actos eh, nos enseñan tanto como eh, específicamente la temática de la procesadora de, de, de café, ¿no? Con una reserva, y es mi gran uh, duda sobre el aprendizaje servicio, que no está puesto dentro del contexto de la RCU tendré un respaldo institucional, yo el profesor que va con mis alumnos cada semestre uh, a la comunidad para que trabajen uh, el aprendizaje servicio, o seré yo el profesor, este, visto por los colegas como el bicho uh, raro, y, y finalmente que no tiene respaldo institucional y que no cambia nada dentro de la universidad, me dejó entender, ¿no? De ahí la necesidad de pasar a una uh, RCU donde se uh, aprende basándonos en proyectos sociales y ahí a lo largo de la carrera, imaginemos que 20 o 30% de los cursos se dicten uh, con esa metodología. Uh, el estudiantado tiene muchas experiencias inolvidables ¿no? a lo largo de sus estudios Cooperación con varias especialidades, porque los ingenieros mecánicos han trabajado con los psicólogos, temas de cambio de comportamiento de la cooperativa cafetelera etcétera, etcétera. Entonces, ah, abren su, su, su mente, evitan la inteligencia ciega. Uh, se trabaja muy fuertemente las competencias de responsabilidad social y de prosocialidad, ¿no? Pues van a estar bien afianzadas en los estudiantes, entonces en lugar de solamente recitar misión y visión de nuestra universidad. Formar integralmente buenos profesionales éticos para el desarrollo, ¿no es cierto? Uh, pues lo, lo, lo, lo habremos hecho y lo podremos comprobar frente justamente a la acreditadora, uh, a la agencia de, de, de evaluación de la calidad de nuestro trabajo. Los docentes van a ser unidas, unidos, trabajando en laboratorios de innovación pedagógica y social, ya que tienen que uh, trabajar juntos en el mismo proyecto. La institución uh, no puede hacer otra cosa que facilitar las sinergias y las coordinaciones. ¿no? Podemos hacer aprendizaje-servicio en nuestro rincón. No podemos hacer aprendizaje basado en proyectos sociales en nuestro rincón. ¿no? Y entonces va a adecuar la institución los pro programas a, a una política integral de, de RCU. Las facultades trabajan juntas, hay pertinencia social de la investigación acción formativa de los mismos estudiantes. ¿no? Todo eso desemboca en uh, aprendizaje basado en desafíos sociales, donde la institución es reconocida por el entorno como agente de desarrollo local y regional por su participación activa en un ecosistema de innovación social, junto con muchos otros actores que ella misma, la universidad, va uh, liderando. Tiene impacto social medible, uh, la renovación y actualización curricular son constantes, hay atractividad internacional para el estudiantado extranjero, ha habido de innovación social y trabajo de campo, Pensemos en una universidad que revoluciona el modo de producir café en cooperativas, de, de comercio justo, con métodos solares, protección de, de, de, del café mediante reforestación, etc. ¡Wow! Hay estudiantes, obviamente, internacionales que van a querer hacer un semestre, una estancia uh, académica uh, en esa universidad. Entonces, me da prestigio uh, internacional da alta empleabilidad de egreso uh, para mis, uh, mis alumnos y pertinencia social de la investigación y uh, trabajo de, de tesis, ¿no? Entonces, todo eso, ¿cómo se come uh, en, la, en lo cotidiano? Bueno, el desafío es muy grande, obviamente, ¿no? uh, uh, Es un problema general complejo que va más allá de nosotros, es, es casi uno un ODS, ¿no? Uh, entonces, obviamente, uh, es una especie de brújula de, de gran río uh, que, que, que nos conduce en años. Dentro de ese desafío, programas, programas de investigación más desarrollo más innovación, diseñados para varios años, ¿no? Con un enfoque temático general. Entonces, uh, pensemos, por ejemplo, en innovación empresarial de una cooperativa agrícola del Distrito X, ¿no? Dentro de ese programa, proyectos, proyectos que van a ser iniciativas uh, resolutivas, que van, a, que van a resolver un problema acotado, ¿no? diseñados entonces para un tiempo uh, preciso y uh, de forma muchas veces reiterativa, dentro del programa con un enfoque temático, con un abordaje interdisciplinario, como por ejemplo... Transición a Cultivo Orgánico de la Cooperativa del Distrito X. ¿no? Y dentro de esos proyectos, cada docente interviene desde la asignatura con sus estudiantes proponiendo acciones uh, que van uh, a, a realizar uh, y a llevar a cabo el, el, el proyecto, ¿no? Actividades que obviamente uh, articulan las necesidades del syllabus con las necesidades del, del proyecto y de la, de la comunidad. Esas actividades, ellas sí son realizables durante el semestre académico, y los resultados se van sistematizando dentro de la conducción general del proyecto y del programa, lo que necesita mucha coordinación. Acuérdense de mí, la RCU empieza con grandes discursos y fracasa mientras no tenemos una buena coordinación entre nosotros dentro de la institución y con los socios uh, externos y hay que dedicarle tiempo a esa coordinación y para eso la, los servicios de extensión deben ser servicios especializados en el manejo, uh, la gestión, la coordinación y la evaluación, el monitoreo de proyectos uh, sociales. Y una vez que esto está instalado, uh, pues uh, todos los cursos están bienvenidos. Un curso de matemática puede construir la herramienta estadística que va a servir al autodiagnóstico de la comunidad tal que uh, quiere uh, intervenir uh, dentro de uh, un una transición ecológica a cultivos orgánicos, ¿no? entonces uh, podemos uh, uh, hacer este trabajo de redacción haciendo folletos explicativos, o sea, Cualquier curso, la verdad, uh, con su, su, su docente respectivo puede entrar a trabajar eh, en esas acciones dentro de, de, de proyectos. Necesitamos mucha comunicación, necesitamos que cada docente que integra la facultad, cada año uh, tenga un cartel de, de, de, de proyectos ¿no? con necesidades, eh, llamadas a... A, a, a apoyar, a, a ayudar y pueda decir, ah, yo podría ayudar en este, uh, cambiando un poquito mis syllabus para hacer esto con uh, mis, uh, mis uh, estudiantes. ¿no? Y, y es ahí donde el, el, el trabajo se, se vuelve uh, muy valioso, placentero, porque uh, cada año es nuevo. ¿no? Uh, en lugar de repetir el mismo PowerPoint y el, y el mismo curso, va, vamos siempre evolucionando Y obviamente nuestros estudiantes, que, que ya son bien diferentes del estudiante memorístico del siglo XX uh, Quieren experiencias, quieren vivir experiencias ¿no? Y en lugar de pensar en la gamificación a través de, de cosas digitales este, que otra vez son artificiales y que no superan el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Uh, pensemos en, en poner el game en, el, en la. En la realidad y, y, y jugar a uh, res, uh, solucionar problemas en la realidad con gente real, uh, eso al final es, es mucho más lúdico, es mucho más este placentero y legítimo uh, en mis propios uh, estudios. Quiero terminar aquí uh, siempre saludando a, uh, a los grandes uh, ingenieros uh, agrícolas, los grandes científicos, uh, pueblos altoandinos que inventaron a la papa, que les recuerdo ha salvado a Europa de, del hambre, no cuando fue traída desde las Américas, uh, desde el Alto Perú uh, hasta, hasta Europa, la, la, la papa nos ayudó a nuestros antepasados a, a, a sobrellevar el, el hambre. Miren cómo esos uh, uh, ingenieros uh, agrónomos uh, sin título universitario uh, logran grandes uh, resultados de sus investigaciones. Uh, miren todas esas... Uh, papas que ven ahí arriba a la, a la derecha, su, su forma, su, su color, su gusto, no les digo lo, lo rico que es una verdadera papa eh, peruana andina, eh, fíjense que eh, las papas tienen el mismo color que la vestimenta de los que se ocupan de ella y eso no es un detalle. ¿No? Uh, pues uh, esta, esta gente siempre excluida ¿no? de, la, de, la, de la academia, uh, hoy en día en la región de Cusco, la, en su centro de la, de la papa, manejan 1.400 variedades de papas diferentes. ¿no? cosa que ninguna multinacional uh, sabría uh, hacer de, de, de ninguna manera. Entonces, si sí hay ciencia ahí, si sí hay conocimiento, que ese conocimiento esté muchas veces alejado uh, de eh, reconocimiento legítimo uh, por parte de la academia, es más signo de nuestros problemas que uh, de nuestra pertinencia sabiendo que uh, uh, estos pueblos uh, altoandinos ¿no? uh, en Runasimi hablan de tres virtudes, que es el Munay, Yankay Yachay, que les ayudan a trabajar, que es el cariño, el trabajo fértil y la, uh, la sabiduría. Entonces les agradezco por su trabajo en su mismo uh, idioma Runasimi, Añay, son lo que significa gracias desde el corazón profundo de la tierra. Anyai. Muy bien, no sé si me escuchan. Sí, sí. Muchísimas gracias. Eh, la verdad que yo creo que esta última parte ha sido bastante ilustrativa de, de, cómo, de cómo se puede hacer docencia socialmente responsable a través de ha centrado la explicación en, en la parte de los proyectos de aprendizaje ¿no? y, y creo que has ilustrado por ejemplo que a todos nos han permitido eh, pues entender los pasos ¿no? y, y dónde se sitúa el aprendizaje de servicio también que, nos, que, que fue el que nos convocó hoy no sé si alguien de la sala, también a las personas que están siguiéndonos por el primi, pues también les invito a, a dejar algún comentario o reflexión que podamos compartir en estos minutos que tenemos ahora para, para compartir con, con el profesor Valé no sé si, si aquí tenemos alguien que que quiera trasladar algo a, a, a ¿sí? Luis, Luis, eh, para hacerte llegar una pregunta. Bueno, bueno, muchas gracias por la, por la charla, ha sido muy interesante, y me estoy acercando un poco a este mundo, gracias a, a Amador, que me ha abierto un poco la... me ha dado ideas en este, en este sentido. Yo la... Bueno, yo estoy profesor en la escuela de... De la EFC de Agraria, en la Escuela Política y Superior de Agraria. Y bueno, nosotros tenemos pues, muchos contacto con este último que han hablado ¿no? de, la, de la producción de alimentos, ¿no? que es una parte esencial y luego la Agenda 2030 es una parte fundamental. Y ahora la, la duda que te planteo es: por la experiencia que tiene ¿cómo de exitoso ha sido el encaje? Por la experiencia que tú tienes y lo que has visto entre el, el, los proyectos sociales y la cuestión de la, de la producción científica. Tú en algún momento lo lo conectas. Yo, he, yo he tenido proyectos, pues, casi, casi toda la, mi producción científica, por, por no sé por qué razón, ha estado bastante vinculado a proyectos relacionados con, relacionados con, con, con el exterior, ¿no? Con la, con el campo, con, el, con la realidad, pero no es una cosa muy común. En mi, en mi escuela, en las instituciones que tienen que ver con la producción de alimentos, digamos como que la, la agenda de, de, de, de científica la, la marca la, la gran tecnología, la, la, la biotecnología, quiero la, decir, supongo que habrá campos en los que es relativamente más fácil Poder eh, encajar ambos, ambos mundos y otros mmm, más difíciles. No sé yo la, la experiencia en ese sentido que, que, que tienes, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo ves si realmente se puede, se puede encajar de una forma u otra? Porque lo que no podemos obviar es que necesitamos la producción científica para una carrera eh, en, en la universidad. ¿no? Y, y bueno, era un poco esa mi pregunta, ¿no? ¿Cómo lo ves en ese sentido por tu experiencia? Es una es una excelente pregunta y compleja pregunta de uh, cómo nosotros, lo, lo, lo, los docentes, lo, los académicos, nos, nos vinculamos con esa, con esa ciencia, con esas ciencias y sobre todo con esos procesos científicos que son plurales, ¿no? Hay esa gran ciencia, tecnociencia que nos cae de encima ¿no? Uh, y que nos declara uh, un buen día que ya hay una innovación y ahora se van a hacer las cosas así porque por fin hemos logrado hacer asa etcétera, etcétera. Y, y la, la, la recibimos como un poco de, desde, de, desde afuera y efectivamente ella muchas veces soportada por grandes empresas multinacionales quiere imponer su agenda que es una agenda de consumidores de la, de la ciencia, ¿no? Y hay esa ciencia de abajo que viene de nuestra propia formación como docentes uh, y de lo que practicamos uh, como investigadores y de lo que practicamos con nuestros uh, estudiantes, Uh, que uh, crea conocimientos uh, desde la ola, desde la, las experiencias, desde la, las investigaciones que podemos hacer. Y hay un tercer problema que son las revistas internacionales, ¿no? Que hoy en día es ese embudo uh, muy problemático del publish o perish, ¿no? Si no publicas, te vamos a... A, a cortar la cabeza porque no nos vas a servir más como docente uh, un, universitario y uh, que es un embudo porque uh, obviamente las revistas dichas de prestigio son, uh, son pocas, todas uh, casi todas están en inglés uh, y tienen una visión de lo que debe ser un paper Uh, publicable, extremadamente uh, reducida y con exigencias particulares, etcétera, que, uh, que van bien con mis costumbres uh, científicas, mis, uh, mi, mi temática, o que van mal, ¿no? No te digo lo que es para un filósofo como yo... <risas> prestarse a ese jueguito de, de, de publicar en revistas uh, es, uh, eh, eh, es algo muy, muy, muy tedioso. Entonces, la, la, la, la ciencia y nosotros ¿no? nos aborda desde, desde muchos uh, lados. ¿no? Lo que uh, le, les puedo compartir sobre este proceso de llevar adelante proyectos sociales es que si lo hago a solas, si lo hago a solas, como lo que yo llamo aprendizaje servicio, yo con mis estudiantes haciendo una, un, un, un pequeño proyecto dentro del salón de clase de, de aprendizaje servicio, va, va a ser muy complicado, va a ser muy complicado de gestionar el proyecto que me va a costar mucho más trabajo que solamente dictar uh, clases magistrales con PowerPoint, ¿no? Um, y además evaluar todo eso, y además este, sistematizar, y además publicar los resultados, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. De ahí la ventaja de trabajar a varios, y yo diría a varios, muchos profesores, ¿no? Porque obviamente dentro de esos muchos profesores hay unos que pueden intervenir solamente como investigadores, y puedo tener un colega diciendo, ¿sabe qué? este colega, nos vas a acompañar estamos haciendo este, este proyecto, queremos solucionar este problema uh, y tú solamente vas a, vas a apuntar, vas a monitorear vas a, vas a hacer pruebas vas a, vas a investigar sobre el proyecto uh, y al final vamos a publicar un paper uh, colectivo sobre los, los, los resultados ¿no? Uh, porque cuando somos varios, como todos somos ignorantes, pero no ignoramos las mismas cosas, ¿no es cierto? Uh, pues yo siempre tengo un colega que tiene una pericia que no tengo y yo tengo una pericia que él no tiene, entonces nos, no, nos ayudamos y el propósito específicamente de la educación superior, de enriquecer el conocimiento, investigar, cientificar las cosas y publicar en, en revistas académicas de renombre puede ser totalmente uh, cumplido uh, a través de la metodología de la enseñanza basado en en, en, en proyectos sociales, como no, ¿no? Uh, pero, otra vez, uh, es un uh, es un camino que lleva tiempo, entonces, uh, solamente a varios lo podemos, uh, lo, lo, lo podemos uh, realizar, ¿no? Y uh, dentro de, de, de esta dinámica de proyectos sociales, también agregaría que Uh, como decía en el inicio hay, hay, hay dos caminos de la ciencia ¿no? la, la ciencia top down ¿no? que recibo desde afuera y que me pide aplicar lo que ya fue encontrado y la ciencia bottom up que yo genero desde, de, desde abajo y que voy formulando uh, con los actores para uh, elevarla a, a, a la comunidad científica obviamente la, la proyección social Uh, trabaja uh, más la, la, la, la producción científica bottom-up, no uh, porque es un trabajo experiencial, pero uh, en perfecto conocimiento del top-down, en perfecto conocimiento de las innovaciones. ¿no? Por ejemplo... Uh, Uh, cojo de uh, lo, lo, los mejores estudios uh, científicos uh, uh, las últimas metodologías de, uh, qué sé yo agricultura biodinámica uh, o, o, o permacultura y las aplico a mi trabajo en la comunidad tal con uh, la, la cooperativa campesina ¿no? Uh, y, y, y en ese sentido hago bottom up y hago top down también ¿no? uh, y, y en ese encuentro Primero, le, le, le ofrezco a mis estudiantes una riqueza conceptual y práctica que ningún libro le, le, les podría dar. ¿no? Y uh, uh, segundo, lo, la, la, lo fino del trabajo me va a permitir uh, papers muchísimo más interesantes para la comunidad que ya se conoce la, uh, la ciencia top-down, ¿no? Uh, al cual uh, no, no agregaría nada si no fuera por la, la, la experiencia genuina que he podido llevar adelante con, uh, con mis estudiantes en un proyecto social uh, acotado y especial con una, con una comunidad, con una, socios externos especiales. ¿no? Uh, no sé si eso termina de responder a tu, a tu pregunta, que es una pregunta muy difícil, pero es lo que podría decir en este momento. Sí, muchas Gracias. Sí. Eh, François, no sé si eh, hay una pregunta que nos trasladan desde, desde el chat de YouTube, que no sé si la puedes leer, pero pregunta Alejandro, si los impactos en la formación, ¿qué pasa con los impactos en la formación ciudadana, en el currículo oculto? ¿Podría decirse que esto forma parte de la responsabilidad social docente? Bueno, claro que sí, claro que sí. La, lo, lo genial de un aprendizaje basado en proyectos sociales eh, es que multiplicó los buenos impactos, ¿no? Uh, lo, lo, los impactos, uh, o sea, los efectos positivos para la comunidad a través de, de, del proyecto, ¿no? Y obviamente los, lo, los impactos de la formación ciudadana de mis estudiantes. Y de la misma comunidad, porque no es poca cosa para una comunidad ver que la universidad, sobre todo si es pública, ¿no? uh, que, que trabaja con el dinero de sus impuestos, lo va a ver. Lo va a ver, lo escucha, le, uh, trabaja con él uh, y va a, a, a, a solucionar problemas. Eso es magnífico para, para una comunidad, ¿no? De, de, de ver ese papel uh, de los académicos que se dignan salir de la torre de marfil, ¿no? Hay muchos impactos muy, muy positivos en cultura de paz, también yo, yo, yo diría, detrás de la, la metodología de los proyectos sociales, pero para la formación ciudadana de mis estudiantes, mire, ellos tienen que gestionar un proyecto, son responsables de, de, de, del proyecto, tienen que coordinar, tienen que escucharse, tienen que solucionar problemas, tienen que negociar, tienen que votar tienen que escuchar escuchar mucho la la, la, la la población etcétera etcétera entonces ese ese currículo oculto Uh, que, uh, que muchas veces me invade cuando tengo el, el modo tradicional de, de dictar, uh, se transforma en un currículo ya, ya no oculto, sino que toma conciencia de sí mismo en los múltiples aspectos uh, de, de formación básica y especializada uh, que estoy brindando a, a, a mis estudiantes a través de, de una actividad Tan compleja que, ojo, nunca voy a tener el perfecto control de la actividad. Eso es bien importante, ¿no? Cuando nos metemos en proyectos sociales, no podemos pretender controlarlo todo. Y un proyecto no es la aplicación de un mero diseño que ya lo ha previsto todo y que se tiene que hacer así, así así. Siempre, obviamente, hay un diseño, hay actividades, hay un cronograma, hay, hay, hay una previsión del futuro tal como deberíamos realizarlo, pero obviamente el presente transforma el, el, el, ese futuro en... En un presente diferente y hay un montón de cosas que se dan. Y vamos a tener que improvisar también, vamos a tener que monitorear y escuchar la, la situación tal como se da. ¿no? Uh, uh, entonces es muy importante no querer el, el control total ¿no? de la actividad pedagógica, pero recoger los frutos ¿no? muy ricos de, de esa actividad más allá del sílabus y poder defender delante del decano de la facultad, delante uh, uh, la, la agencia acreditadora, delante las autoridades de la universidad que no solamente hemos trabajado las competencias que dicen el syllabus, sino muchas otras competencias que forman parte del modelo educativo, que forman parte de la declaración misional de nuestra universidad, que forman parte de las exigencias de formación uh, profesional ética y que hemos trabajado a través de la, de, de, de, del proyecto social. ¿no? Entonces es, es extremadamente rico y esa, esa riqueza desbordante es justamente todo el interés de... Uh, de, de la metodología del proyecto social. Ojo, siempre tiene que haber reuniones de evaluación entre los estudiantes, con la comunidad. Es súper bueno, por ejemplo, que la comunidad eh, beneficiaria, cuando hay una, pueda eh, dar una nota también a los estudiantes. ¿no? Y que los estudiantes lo sepan desde el inicio. Cuidado, ¿no? porque la comunidad lo, lo, lo, lo va a notar. ¿no? Uh, y, y, y ahí se, se ve un trabajo interesante porque uh, finalmente estamos todos en una comunidad ampliada, como dice la, la Conferencia Regional de Educación Superior ¿no? de 2018, una comunidad ampliada uh, donde todos finalmente somos productores y receptores de conocimientos y de aprendizajes, ¿no? lo que yo llamo el aprendizaje mutuo. La mutualidad del aprendizaje, que es un concepto andino también, ¿no? La, la educación siempre es mutua en, en los Andes. Entonces, yo educo y porque yo educo, me están educando a mí, siempre. Y ¿no? si, si, si no hay mutualidad, no hay educación. <risa> Muy bien, François Sí. sí, François, eh. ¿Sí? Nada, pues creo que, bueno, darte las gracias, creo, eh, creo que, la, que tu presentación nos coloca, nos ofrece una visión ¿no? Es eh, un punto de partida estupendo para después empezar a trabajar en una metodología que nos, tope, que nos puede permitir subir esos peldaños que nos mostraban en la diapositiva. Tenemos el reto de subir el primer peldaño en muchas universidades todavía. Eh, desafortunadamente los proyectos basados en desafíos sociales creo que, que es algo que todavía tenemos lejos pero, pero tenemos el reto de, de hacer cambios urgentes ¿no? Empezaba, hablado, empezábamos el curso hablando de la, de la urgencia de, de los cambios, ¿no? de la necesidad de trabajar en, en un modo a prueba de fallos tal vez de, de, de poder salir un poco de de los corsés de, de algunos sistemas de evaluación que, no, que precisamente impiden hacer un giro y, y, y plantearse otra docencia con, con posibilidad de equivocarse, de pilotar y de construir comunidad y, y cooperar, ¿no? que es algo que, que también es tan escaso a veces en, en nuestro entorno, ¿no? Eh, bueno, yo espero que haya sido muy estimulante y muy inspiradora tu, tu presentación, hay muchas claves eh, el, el modelo de Úrsula realmente tiene propuestas para, para también para la dimensión investigadora para la dimensión de gestión para la dimensión de, de participación es un mundo completo y amplio pero, pero creo que desde Creo que han hecho un trabajo bastante valioso en el sentido de que han podido comunicarlo con una eh, sencillez que cualquiera puede acercarse al modelo y conocer por dónde se, se puede empezar. ¿no? Eh, François, eh, como teníamos el compromiso también de, de terminar en hora, creo que, que estamos... Eh, Listo para, no, para despedirnos en este punto, agradecerte por supuesto porque nos he dedicado toda esta tarde y espero que podamos seguir hablando de responsabilidad social universitaria en la Universidad de Laguna contigo y con, con, con otras personas que puedan ayudarnos a, a impulsarla. Así que claro. gracias. Claro que sí, Francisco, muchísimas gracias por su atención. Fue un gran gusto participar y estoy seguro que en la Universidad de La Laguna van a ser una RCU volcánica <risa> uh, y, y que va a tener muchos impactos uh, positivos para, para todo el mundo, ¿no? siendo un poco una, no, no una isla, sino un puente entre también el mundo uh, ibero-europeo ibero y, y, y el mundo latinoamericano, ¿no? uh, y, y hay que tejer cada vez más puentes entre nuestros uh, dos mundos que, uh, que, que necesitan nutrirse mutuamente uh, mu mucho más, ¿no? porque otra vez todos somos ignorantes, pero no ignoramos la, las mismas cosas, entonces les invito a adherir a Úrsula personal e institucionalmente, porque es totalmente gratuito, <ríe> primero, uh, y, y, y seguir todos adelante en esta magnífica tare, tarea de, de cambiar nuestro, nuestro modo de, de ver y de, de vivir la, la, la universidad. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Ramón